Dos personas se encuentran detenidas en el comando noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís con fines de investigación en torno a un caso de robo en una surtidora de San Francisco de Macorís. Estamos trabajando investigando un caso sobre una de la surtidora de San Francisco. Se hizo un allanamiento ayer cuando se recuperaron sus cigarrillos de los que supuestamente son, están involucrados en el caso. Hay una persona arrestada, se llama Jaime Paulino y otro para fin de investigación llamado eh, Luis y Jai, que son también que están en el caso porque estamos en, en esta posición ahora de, de búsqueda y orden de arresto en contra de ellos. Dicen que hay empleados de, de la misma sustitución, Hay un ex empleado. Magistrado, la suma de lobo. Bueno, hasta ahora esos detalles no los tengo porque eso lo no está trabajando el magistrado Benedicto y todo eso pero es una cantidad considerable. Es... En medio de la investigación fueron recuperados varios artículos de los hurtados en la surtidora San Francisco. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.